Así es la vida, la vida es así A veces A veces yo no entiendo por qué la vida es así Pero así es la vida, eso sí lo entendí Lo aprendí en la calle porque en la calle lo viví Ahí crecí, me hice en sí y así voy a morir Así es la vida, una vez alguien me dijo como dije y dijo llena de acertijos, de recuerdos fijos, en el tiempo hitos, momentos, rostros, fiestas, ritos, llena de contradicciones y malas decisiones, aciertos y errores, buenos y malos corazones, amores y desamores que se vuelven canciones, adicciones y traiciones por ambiciones, la vida es un obsequio que no todos merecen, y por más que recen no harán que la muerte cese. La vida es mucho más de lo que el mundo ofrece Y aunque no parece en un instante se desaparece La vida es como un hermoso caso De risas, de tristezas y de fracasos Es como un nuevo amanecer entre tus brazos O un sueño, pero, pero cuando, cuando se rompen mil pedazos creemos estar vivos, pero ¿qué es la vida? El rostro del asesino, los ojos del suicida Eso solo lo sabe el que ha estado ahí Así que vivo mi bro, que la vida es así Hola, koda visita? batzutan Sayata, chutar bortitza Bestetan barres, cagapilza. Que tan villas en guilza. Así era nauquera, nizza. Quiero topar en goas. Mugaz en gaitusten baldinzac. Iza, que tiran a Icoac. De noguera, echalles, dos parte co. Según Orenza co. Visite multiverchotan, ontan, Gureto toki, aurkitu Hola, coda visita? Visita la coda ¡Eh! Eginza sube ardezuna, naiz taizan erantzuna, este sucerza no De no que guiten de golakoa, has tu vivo Intentando no ocultarlo ya ha vivido Dime qué sentido tiene el fin sin el camino Así es la vida y todavía nadie la comprende Entonces por qué intentamos entender antes la muerte Así es la vida y a quien lo usa como excusa Que calma al oprimido, justifica al que abusa La vida es bella y a la vez horrenda me explico es difícil de digerir como un cadáver exquisito busco el sentido y no salgo de mi asombro encuentro la belleza en una flor y en un escombro ya no escondo lo que siento me pregunto todo el tiempo cuánto mide el alma cuánto pesa un pensamiento y me encanta la sensación de que es tan grande que se te escapa el vértigo de no tener un mapa vida y que el camello me remita lo obvio son solo cuatro letras como el amor o el odio